Eh, ya en el escenario todavía, digamos no de lleno en la campaña para la senaduría, pero sí ya en las recorridas y en el compromiso de cara al 29 de agosto ¿eh? Eh, La verdad que eh, siempre tratando de acompañar eh, lo que hace el gobernador la, las acciones del gobierno eh, además eso hace que uno eh, esté en contacto con la gente con, lo, con, con, lo, con la gente que ...que viven en el interior fundamentalmente... ...y con los intendentes, representantes... ...eso es lo que nos da las herramientas para el trabajo... ...y por supuesto la, la campaña va a ser más adelante... creo que hoy lo más importante es el 29 de agosto... Eh, ...y mientras tanto nosotros vamos sumando también... ...este, este, este conocimiento para para lo que tenemos que hacer después. ¿no? Eh, el compromiso de renovar una gestión, una continuidad, eh, impone seguramente también nuevos desafíos de llegar a, a, los, a los nuevos que se incorporan al electorado. ¿Y, y con qué propuestas? Eh, este es un tiempo totalmente distinto, porque ha sido este par de años prácticamente de pandemia, ha sido todo un aprendizaje. Eh, evidentemente vamos a tener que que agudizar el ingenio para ver cómo resolvemos algunos temas que ya van a quedar eh, en carpeta, que, que tiene que ver con cómo salimos de esto. ¿no? Y a partir de ahí, eh, creo que la propuesta más importante de lo que se viene trabajando es cómo hacemos que nuestra producción pueda generar empleo, cómo podemos buscar que, que la educación sea... Este, renovada en cuanto a los nuevos sistemas, eh, fundamentalmente más modernos para la educación. Eh, eh, yo creo que los desafíos van a ser como, como le damos un salto a, a esto y, y, y salimos renovados para, para una nueva experiencia. ¿no?